¿Quieres aprender a vender de una forma que no sea para nada invasiva y agresiva? Si es así, quédate porque en este video te voy a enseñar a vender con Herset. Es decir, de forma totalmente natural, sin que parezcas un comercial que está desesperado y que el único objetivo que tiene en mente es cerrar esa venta sin importar si realmente esa persona con la que está hablando le hace falta ese producto o ese servicio y si esa opción soluciona su problema. Te voy a enseñar a vender de una forma distinta, que no tiene nada que ver con los manuales de técnica de cierres de ventas para rebatir objeciones que te hacen parecer un robot y que te hacen decir cosas que realmente no están alineadas ni con tu forma de ser ni tampoco con tu negocio. Estamos en el módulo número 5 del curso gratuito de Marketing y Ventas en el que quiero enseñarte a crear un plan de comunicación y una estrategia de ventas para que hagas crecer tu negocio y hoy de lo que vamos a hablar es de cómo vender con Herset pero antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube que actives las notificaciones porque no quiero que te pierdas ninguno de los vídeos que tengo para ti este, como te dije, es el quinto módulo, pero aquí arriba te voy a dejar una tarjetita con los anteriores vídeos para que no te pierdas ninguno de ellos y sigas el paso a paso de todo este curso gratuito para que aprendas a vender, pero a vender de una forma distinta. Quiero que aprendas a vender con Herset. ¡Empezamos! Como te decía anteriormente en este vídeo, te quiero hablar acerca de qué es vender con Herset. Vender con Herset quiero que te quede claro que es mi propio método. Herset significa Mindset más Heart, es decir, mentalidad más corazón. Yo lo que hice para crear este método fue combinar el Hearset con las ventas. Lo que veía en el mundo de las ventas era que era una forma de vender muy agresiva. A mí no me gustaba realmente cuando los cierres de ventas que me proponían en formaciones, en cursos, en libros, etcétera, etcétera, eran muy agresivos y lo único que hacían era que esa persona se sienta mal, se sienta presionada, se sienta contra la espada y la pared para tomar una decisión. Yo estaba convencida de que tenía que haber otra forma de vender y por eso fue que fui trabajando tanto, tanto, tanto, en todo lo que fue mi estrategia de ventas hasta llegar a este método, el método Ventas con Herser, mi propio método del que además me siento muy orgullosa y me siento muy a gusto cuando tengo que enfrentar una llamada. Con este método he formado también a muchísimas personas que están obteniendo excelentes resultados y que me dicen, Cecilia, ahora sí que me siento a gusto porque lo hago de forma natural, porque estoy conectando con mi cliente, porque lo estoy ayudando y porque no le estoy vendiendo por vender, repitiendo algo que realmente no va conmigo. De eso se trata vender con herset Para mí la venta es conexión, es conectar con esa otra persona. Entonces, Trabajo mucho lo que es la fase de crear química con esa persona entendiendo perfectamente qué es lo que esa persona está necesitando. Cuando estoy realizando una venta estoy muy atenta a cada una de las emociones que se van despertando en esa persona en función de lo que me está contando. Si me está hablando sobre eh, el problema que tiene, si me está hablando sobre lo que desea, si me está hablando por, de, acerca de otras experiencias malas que pueda haber tenido quizás incluso con otras personas que hacen el mismo trabajo que yo ahora le estoy ofreciendo, porque esto también es algo que nos puede pasar. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas esas emociones y lo que está sintiendo esa persona, porque en función de ello se va a desarrollar esa venta. Si logramos llevar a la persona a ese estado deseado, si logramos que esa persona eh, se quite de su mente los miedos que pueda llegar a tener por otras malas experiencias, si logramos que esa persona comprenda exactamente en el punto en el que está y el punto al que, al que quiere llegar y que vea que nosotros somos las personas que lo podemos hacer llegar a ese punto, vamos a lograr cerrar esa venta. Ahora me dirás, vale Cecilia, ¿pero qué hago? ¿Cómo hago todo eso? De forma totalmente natural. Yo lo que hago es vender de forma totalmente honesta. Hablo con esa persona como si estuviese hablando con mi mejor amiga a la que le acaba de suceder algo que realmente la tiene preocupada y me está pidiendo un consejo. Vender no es mucho más complicado que eso. Somos nosotros los que le damos vueltas y en donde creemos que tenemos que tener un guión preestablecido, en donde yo ahora digo esto, ahora el cliente dice esto, ahora yo me callo, ahora el cliente hace aquello, ahora... No es así. Realmente yo no veo el mundo de las ventas así. Eso a mí me llevaba a frustrarme. A presentarme frente al cliente haciendo una venta que realmente no iba con mi persona, no iba con mi forma de ser. Luego cuando estaba trabajando con esa persona, esa persona descubría a otra Cecilia. Decía, ¿qué pasó con esa persona que me vendió a mí? ¿A dónde está esa persona que era como más eh, cañera, más agresiva a la hora de, de vender? Lo que pasaba era que iba siguiendo un guión, un guión que no era... Eh, mío y aunque lo había personalizado no terminaba de hacer lo mío cuando dejé de lado todas esas fórmulas preestablecidas esas respuestas que me habían dado fue cuando comencé a entender realmente lo que era vender cuando pude conectarme realmente con mi cliente entonces ¿Qué es lo más importante cuando estamos vendiendo, cuando estamos haciendo una venta con herset Saber escuchar, saber estar atentos a lo que el cliente nos está contando y poder conectar con esas emociones que tiene esa, esa persona, haciéndole ver que nosotros somos su mejor opción. La venta no es más que escuchar, conectar y ofrecer. Nos complicamos nosotros, creemos nosotros que es mucho más difícil. Y cuando vendes de esta forma, Comienzas a disfrutar de la venta. Yo antes no quería ni siquiera coger el teléfono porque pensaba, seguro que es alguien que quiere que le venda y yo no quiero hablar de mi producto, no quiero hablar de mi servicio, no quiero contarle cuánto vale, no quiero que me diga que es muy caro, no quiero que me pida un descuento, no quiero que me diga que se lo va a pensar. Todo eso sucedía. ¿Pero por qué sucedía? Porque esa persona no me veía a mí segura. Y si yo no estaba segura de lo que le estaba ofreciendo, de lo que le estaba contando, si yo ni siquiera estaba segura de que era una buena profesional, evidentemente esa persona tampoco iba a poder verme a mí como una buena profesional. Entonces, tenemos que trabajar en esa mentalidad y unir esa mentalidad también a nuestro corazón, a nuestros valores, a lo que nosotros sentimos. Yo cuando estoy hablando con una persona, le hablo como si estuviese hablando con mi mejor amiga que está teniendo un problema y yo quiero ayudarla. No la trato como un cliente, o una persona más a la que le voy a cobrar X cantidad de dinero y voy a aumentar mi facturación, sino que la trato como una persona que real, a la que realmente... Yo quiero ayudar y si no puedo ayudar, se lo, se lo digo, se lo, se lo comento. Y esto también a mí me ha traído muchísimos clientes. Descualificar clientes me ha traído más clientes. Y suena eh, raro, ¿no? Pero la realidad es que eh, me ha pasado, y te voy a poner un ejemplo, de una persona que le dije, mira, sinceramente, por el punto en el que está tu negocio, yo no te puedo ayudar porque te faltaría trabajar en esto, en esto y en esto. Entonces... Eh, no, no creo que vayas a sacarle partido a este servicio que me estás solicitando si nos ponemos a trabajar en ello, que lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer pero realmente sin todo esto no vamos a llegar a, a ningún lado entonces mi recomendación es haz esto y luego hablamos y esa persona me recomendó a otra persona y esa otra persona me llamó a mí y me dijo es que mi amiga me dijo que tú le habías dicho que no y se quedó realmente con la boca abierta porque otras personas sí que le habían enviado el presupuesto sin ni siquiera tener una llamada con ella. Ella mandó un correo, le devolvieron un presupuesto y ya está. Entonces, descualificar a un cliente también te trae otros, otros clientes, te trae recomendaciones, eh, hace crecer la reputación de tu marca, tu reputación como, como profesional y eso también es vender con Herset. Decir que no es también vender con Herset. Si yo sé que a esta persona no la voy a poder ayudar, le digo claramente que no la puedo ayudar. Y si creo que sí la puedo ayudar, le hago ver, le demuestro a través de la llamada cómo yo la puedo ayudar. Todo lo que yo le puedo aportar, todo lo que yo tengo para compartir con ella en su negocio. Entonces cuando comenzamos a ver la venta desde otro lado nos divertimos, incluso yo hoy en día me divierto haciendo, haciendo ventas porque eh, conecto con esa, esa persona y cuando logras conectar con esa persona, esa persona se abre. Es muy difícil hacer una venta si la persona te responde, sí, no, no sé, eh, me lo pienso, bueno, mm, sí, ah así no podemos, pero cuando la persona te dice mira, a mí me ha pasado esto, tuve esta experiencia quiero esto, quiero conseguir aquello eh, me gusta esto, no me gusta aquello ya está, ya tienes hecha diría el 70% de la venta luego es evidentemente presentar de forma correcta tu propuesta de valor, que esto también es muy importante y que va totalmente de la mano con haber sabido escuchar porque no podemos presentar siempre el mismo speech entonces Ahí es cuando llegamos al momento de esa persona va a tomar una decisión y probablemente esa decisión sea trabajar con nosotros, seguir hablando con nosotros, seguir en contacto con nosotros. A mí no me gusta presionar a nadie, le doy su tiempo a cada persona porque también confío en mi propuesta de valor, Confío en que realmente he sabido cualificar a ese cliente, que he sabido escuchar durante toda la llamada y que he sabido ofrecerle lo que realmente está necesitando. Entonces también tenemos que trabajar en nuestra propia confianza como profesionales, sabiendo que siempre estamos dando lo mejor de nosotros y que realmente estamos tratando de resolver el problema que tiene esa persona. En las ventas con Herset yo siempre digo que es un Win-win, un ganar-ganar. Gana el que compra y gana el que vende. Teníamos la idea de que vender era que había un, vende un vendedor que ganaba y un cliente que como era el que compraba y ponía dinero, era el que perdía. Cuando vendemos con Herset, eso no es así. Cuando vendemos con Herset, los dos ganan. Porque el cliente resuelve el problema que tiene encontrando a un profesional comprometido que sabe que lo va a ayudar. Y evidentemente, el que vende, el profesional gana porque evidentemente ha captado un cliente entonces bueno ha ganado dinero ha ganado un cliente eh, no me gusta decir que todo es ayudar y ayudar y ayudar porque la realidad es que todos trabajamos por dinero todos trabajamos para eh, poder pagar nuestros gastos todos trabajamos para facturar cada vez más para crecer con nuestros negocios entonces el vendedor gana gana, gana dinero y no hay nada malo en, en ello porque además sabe que le ha vendido a una persona que realmente necesita ese, ese producto, necesita ese servicio. Eso es vender con Herset. Es, como siempre lo explico, poner sobre la mesa no solamente la estrategia, sino también el corazón. Que es muy importante, que te hace conectar con tus valores y que te hace vender desde otro punto. De una forma totalmente natural y eso es todo lo que voy a enseñar también dentro de mi membresía Ventas con Herset, a la que me encantaría que te unas porque me gustaría muchísimo que sigas aprendiendo sobre ello y quiero tenerte allí. Si este vídeo te ha gustado, espero que eh, me dejes un like, que me dejes un comentario. Me encantará también que te suscribas aquí a mi canal de YouTube y que formes parte de esta comunidad. Nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao, chao!